Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Creaciones Betina. Hoy vamos a reciclar. Haremos esta linda cajita para cumpleaños, para que alegres el día de esas personas especiales en tu vida. Espero les guste. Mientras van mirando la cajita, les quiero recomendar un canal, que en instantes les diré de quién se trata. En él encontrarás de todo un poco: videos de manualidades, videos de herramientas para diseñar fácil, pulseras rápidas, mágicas y fáciles, pulseras de la amistad, dijes de la amistad y mucho más. Todo esto lo encontrarás en este canal. Adriana Arunima. Acá les voy a mostrar algunos de sus novedosos videos para que te animes a pasar por su canal. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de sus videos. Ahora vamos con el paso a paso del video de hoy. Voy a reciclar una cajita de maicena. Ustedes pueden reciclar la cajita que tengan a la mano. Voy a desbaratarla. Voy a forrar esta parte con cartulina verde, voy a aplicar silicona líquida que me gusta utilizar porque no me quedan arrugas voy a cortar estos lados ahora voy a hacer los quiebres Y con este marcador metálico, este es de marca Pelican, voy a hacer unos punticos en este lado. Igual con marcador rojo. Nos quedaría así. Voy ahora a armar la cajita de nuevo. Voy a abrir así, en ambos lados, y voy a cortar esta parte superior. Ahora vamos a, a pegar así sus dos extremos o lados, voy a tomar la parte que me sobró y le voy a retirar estas dos partes o a cortar estos dos lados que sería para pegar acá, voy a medir acá y voy a cortar esta parte, voy a hacer lo mismo con esta. Nos quedaría así Acá lo que hice fue hacer punticos también en los dos lados Voy a tomar cartulina amarilla y voy a forrar todos sus lados Lo voy a hacer igual con silicona líquida corto esta parte que me sobra acá pegué dos cartulinas una naranja y una azul que sería para medir acá el ancho de los lados de la cajita que en este caso mide 4 centímetros y este lado mide 11.5 y voy a volver a trazar las mismas medidas 4 y 11.5 voy a darle vuelta voy a aplicar silicona líquida a esta parte inferior la voy a dejar por acá mientras hago los quiebres y voy a pegar acá en esta parte Pueden ver, dobla así. Voy a utilizar cierre velcro que sería para pegar acá. De nuevo, voy a aplicar silicona líquida y cierro para que se pegue el cierre a esta parte. Ahora voy a utilizar goma Eva rosada, esta roja, escarcha, con escarcha voy a tomar la café, la café debe ser más grandecita que la rosada, vamos a hacer un pastelito vamos a redondear acá y vamos a hacer acá como estilo moritas Lo cortamos voy a aplicar silicona líquida y pego acá esta parte y con marcador café voy a hacer esta ratita y pinto así Acá en esta parte voy a aplicar silicona líquida para pegar dos ojitos que corté en goma eva y hacemos la boquita y los cacheticos. Ahora con esmalte voy a hacer la lucecita de los ojitos o lo pueden hacer también con vinilo. Ahora para decorar el pastelito voy a utilizar recortes de goma eva con escarcha. Corté tres tiritas para hacer las velitas. Pegamos acá en esta parte... y voy a pegar bolitas así bolitas de colores también es goma eva nos quedaría así, acá lo que hice fue delinearla con marcador café y pegamos acá como pueden ver corte también esta parte para las velitas como unas hojitas de goma eva dorada lo que hice fue pegar el cuadrito, pegué los ojitos y le estoy haciendo la lucecita para adelantar un poco y le pintamos la boquita, y acá en una cartulina blanca voy a dibujar unas copitas, como pueden ver están muy fáciles de hacer, hice dos y la van a cortar acá en esta parte voy a copiar Happy Happy Verde como pueden ver le hice un moñito al regalito azul eh, rojo y vamos a delinear todo así, toda la frase, vamos a pegar las copitas y con marcado rojo voy a hacer acá como si fuera un poquito de vino a decorar así, amigos recuerden pasar por el canal de mi amiga, miren qué belleza de videos, sigamos con el paso a paso acá como pueden ver adelante hice las manitos que están muy fáciles de hacer y los piecitos igual acá este voy a delinear y hacemos puntitos de colores. Acaba de tomar una tirita en goma eva, está mide un centímetro, esta es goma eva con escarcha y voy a hacer así esta esta formita como unas onditas y van a cortar. Nos quedaría así. Vamos a terminar de decorar estos lados. la cajita es de cumpleaños entonces queda muy linda así decoradita hacemos un tipo de varios colores voy a cerrar acá aplicamos silicona líquida en este extremo y pegamos acá esta, esta parte ahora voy a destapar para decorar esta parte hacer esta línea así, esta línea curva, la de este lado y vamos a pintar con marcadores de colores las banderitas, los triangulitos. marcadores puedes utilizar papeles de colores que también queda muy bonito y vas a delinearlos con marcador negro nos quedaría así, acá lo que dice voy a copiar esta frase de cumpleaños, puedes copiar la frase que desees como pueden ver delineé los triangulitos y hice punticos, igual delineé estos bordes ahora para hacer el picadillo utilice hojas que también queda muy bonito con hojas de papel que es durito pero quedan muy bonitas las arrugué así y vamos a cortar lo más delgadito que pueda y vamos a colocar en esta parte y ahora vamos a colocar el contenido en este caso voy a poner chocolates y dulces contenido es opcional. Vamos a cerrar. Acá voy a tomar cartulina que pegué doble, son dos cartulinas amarillas, y tracé las mismas medidas como hicimos con la anterior. 4 centímetros otra medida y la diferencia es que acá medí otros 4 centímetros y voy a hacer los quiebres recuerden amigos pasar por este canal miren qué belleza de vídeos les va a encantar sigamos con el paso a paso ahora voy a tomar la cajita y la voy a colocar acá para cerrar así porque voy a hacer en esta parte, una abertura. con el lápiz, aunque la hice un poquito grande. Deben de hacerla del tamaño de la cinta. Acá va una cinta para poder amarrar. O pueden colocar un cordón. En caso de que no quieran poner una cinta, pueden poner un cordón. Voy a cortar acá. Voy a retirar esta y voy a decorar esta parte. Acá también voy a escribir un mensaje corto. Para ti. un feliz día recuerden que pueden copiar lo que deseen y voy a decorar igual con punticos ahora voy a aplicar acá silicona líquida y voy a pegar acá esta cajita utilizar cinta, esta es una cinta de seda y la voy a meter así para pegar así como están viendo porque es silicona líquida y pegamos esta parte y vamos ahora a pegar esta. Ahora voy a decorar esta parte. Vamos a utilizar cartulina negra. Voy a hacer esta formita, es pues como una banderita. No les doy la medida de la cartulina negra porque no sé qué cajita van a utilizar y el tamaño, pero ustedes más o menos eh, seguían por esta. Con marcador resaltador voy a hacer estas líneas y voy a empezar a escribir. Eres. Eres, el alma, voy a resaltar o a delinear con marcador negro, creo que se ve mejor. y acá en esta parte también voy a delinear con este marcador resaltado, color naranja igual voy a resaltar eres con negro y le voy a hacer una sombrita, una sombrita negra para resaltarla aún más es el alma de de la fiesta fiesta lo voy a la voy a copiar con marcadores de colores recuerden que si estos marcadores no los encuentran o no los tienen pueden pegar otra otro color de cartulina yo solo les doy la idea, ustedes utilizan los materiales que tengan a la mano estos marcadores son eh, marcadores gráficos de marca Pelican. ahora solo queda hacer el moñito o si no quieren hacer moñito pueden colocar también un cierre adhesivo como deseen voy a hacer un moñito en ambos lados Amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que el tutorial del día de hoy les haya gustado. A mí personalmente me gustó cómo quedó la cajita. Manito arriba, compártelo con tus amigos y no olvides suscribirte a mi canal. Hasta la próxima.